Hola, si os acordáis del vídeo anterior, habíamos visto este gráfico y en el que esta parte de aquí, estas tres capas representaban a nuestro, a nuestro ordenador físicamente, con el hardware real y un sistema operativo que si recordáis le llamábamos sistema operativo anfitrión y que en mi caso va a ser Windows 7. Como veis aquí estoy en un ordenador con, con Windows 7. Este es mi sistema operativo anfitrión. Ahora, vamos a ver cómo podemos instalar el software de virtualización, VirtualBox, encima de nuestro sistema operativo Anfitrión. Es muy sencillo, si estamos trabajando con Windows es como cualquier otra aplicación de Windows. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la web de VirtualBox, ya os pasaré el enlace en la, en la documentación del proyecto, y desde aquí, en la sección de descargas, vemos que tenemos, está en inglés la página, tenemos para distintos sistemas operativos, en nuestro caso si tenemos un como yo que tengo Windows 7, iría aquí donde pone Windows Host y me lleva directamente, veis aquí que me está descargando un un archivo ejecutable vale, quedan dos minutos, una vez que se haya completado la descarga pues vamos al archivo y le damos a abrir, Bueno, voy a mostrar una la carpeta y Le doy doble clic y procedemos a su instalación. ¿Vale? Nos, nos llevará a un asistente de, de instalación como, como cualquier otro programa de Windows. Y dice que si deseo ejecutar el archivo, le digo ejecutar. Y ahora está preparando la instalación. Este es el asistente de instalación de la versión 5.1.2. Le damos a siguiente. Le doy también por siguiente que me instale todos los componentes de VirtualBox por defecto en este directorio de aquí. En CProgram Files Oracle VirtualBox. Siguiente. Eh, le digo también siguiente con las opciones por defecto. Le doy siguiente. Instalar para comenzar con la instalación. Y me dice que puede llevar algunos minutos. Tenemos aquí una barra de, de porcentaje de progreso que nos indicará en qué, en qué punto de instalación estamos. Le digo aquí que sí. Desea permitir que este programa instale software en el equipo. le digo por defecto a todo la opción siempre de, de el botón que esté por defecto también ¿Vale? si vosotros en vez de un sistema operativo anfitrión Windows 7, tenéis un Windows 8 un Windows 10 o Windows XP, puede que varía ligeramente, pero como veis la dinámica es la de siempre al instalar una aplicación en Windows. Vais dando a siguiente, siguiente. Vale, y ahora ya está completada. Le doy a finalizar. Y, puesto que tenía marcada la casilla, me va además a, a iniciar la aplicación VirtualBox. Si yo minimizo, veis que aquí me ha creado un, un icono. Me lo ha puesto también en la barra de, de tareas. Y esta es la aplicación. ¿Eh? que ya veremos en, en otro vídeo más adelante cómo, cómo podemos utilizarla para crear máquinas virtuales.